Un primer intento, un segundo. Tío, Nicole me ha contestado increíble. Estoy aguantando todo lo que pueda para no dormirme. Para poder... Madre mía, pobre Nicole. ¿Qué es esto? Me hace mucha gracia el lenguaje que tiene el Clonoa. Parece que dice su papi, muñayo. Me encanta, tío, ese puto personaje Vamos a darle Ese es el monstruo final, está guay, en verdad Yo lo recuerdo con cariño, ¿no? o sea, a mí me gustaba, en verdad O sea, el, este, este Final Boss Me gusta mucho más que el del, el, del, el del ring O sea, mira que me gusta el del ring, pero You can't make otro natural y focus de Throwing the enemy into the canon, eh, vale En los, los colegas, ¿sabes? Qué guapo, tío Ahora la cosa está Cuando me tiraba la fase era Ahora Está todo guapo porque me acuerdo que al final del juego te ayudan todos, ¿sabes? Te ayudan todos, tío Todos te están ayudando, ¿sabes? Con una puta misma finalidad Vencer al maldito eh, Nahantom Ey Necesito pillar los bichitos esos, ¿eh? De una ¡Eh! A ver Puto bicho, tío ¡Hijo de fruta! Se parece a Zack, tío Una skin que hay de Zack Loco, me voy a dejar en paz Me acaba de comer Por el Dios, papá. Me encanta cómo estamos, campeón, ese por poderoso. ¿Cómo va, por supuesto, el matecillo? ¿Cómo te fue también la semana pasada? Aquí estamos terminando el clonoa eh, de la Play 1 Remake, eh, que lo sacaron la semana pasada. Y estamos ayer, ¿sabes? A hierrísimo Una bueno, disculpa eh, por no estar estos días en el, en el stream, papá. Es que estos días han sido, eh, han sido ocupados. Y eso, campeón, pero estás bien, o sea, yo guay. Realmente no te preocupes, ya me jodería. O Exacto, lo malo fuera eso, campeón. ¡Ey! Mierda, tío, o sabes como son esos... Madre mía, o sea, la dificultad La dificultad de este nivel O sea, del final boss Es que estos bichos no son todos los que, me entendéis No, los que podemos matar, tío Bien, papá, aquí con salud buena Qué alegría, campeón, qué es eso Que en ese aspecto no te debes, de, ni, ni tú ni nadie, ¿no? Nunca os debéis de preocupar por ausentar O siempre por estudios o porque tenéis que hacer cosas Soy pequeños de vosotros y tenéis que vivir muchísimo, ¿no? O sea, os queda muchísimo A mí también, ¿no? Os queda queda mogollón por vivir y es lo más bonito, ¿sabes? También distribuirse bien el tiempo siempre, campeón. Para ser lo más eh, prácticos posible y poder llegar a, a ser más efectivos, ¿no? Acá le vamos. Vaya a jugar Fortnite, ¿no? Me encanta. No puede ser. Hermano muere de un tiro. No puede ser. ¿Segunda fase? Vale, ahora empieza la segunda fase, ¿no? No tiene sentido. Me acaba de comer. Y Malera sabe que está bien, campeón, ese Jean Paul esto qué, que ellos ¿Kinder Hearts o Clonoa? <risa> vale ya decía yo que esto que el principio era muy fácil, eh qué guapo, espera se está actualizando Campeón claro es eso a esta y es cierto, te dice Nathan Tombe Wind Points are the four share in the background the platform will tip back and for so be careful no vale, o sea vamos que la plataforma se va a caer cada dos por tres sabes de una si de reventado ¿eh? Que no me dejan trajo de... Otra vez campeón, Kane Paranoia Madre mía, Fortnite que no... que Fortnite que no se ponga las pilas, tío Yo lo juro de corazón Ya... Va a insistir Bueno, insistir Literal, en breve Empezarán a sacar juegos que por supuesto tengan sentido, tío mi Voy campeón, Abezari Dame un seco No le da Así no ha dado? Voy campeón Eje. Voy super Abezari Ahorita Coño, perdón, le estaba dando yo al, al puto pausa aquí, tío. Sitio web de eh, que te recomiendo a un amigo. A ver, campeón. O sea, para anime. No sale, ¿eh? ¿Por qué? La, o sea, la has copiado y lo has pegado bien. Si quieres te doy otra vez los permisos por si pasa el tiempo, campeón de Espera. Voy. Te lo doy otra vez sin problema, campeón. Uy, coño. ¿Verdad que sí? Ah, me ha asustado. Eh, no sé qué cojones. A los ojos. A los meteoritos, Voy a morir, pero, ¿qué? Okay. No tiene sentido Espera, es una página de Fortnite eh, Le recomiendo un amigo Ah, sin problema, campeón, ya me jodería betari, Lo que sea ¿Eso es una misión? Voy a revisar sin problema, campeón, vamos Tiene que ser esto por cojones, ¿no? Sí, es eso Ah, paranoia, tío A ver si me sale a mí, eh, dame permiso Voy campeón, dame un secón, a ver, Uy. Pero a ver, hijo de fruta, tío Me tira el bichito ¿Cómo coño llegaré al de allí arriba, tío? Qué guapo el final War, no la pelea, tío ¡Eh, eh, eh! ¡Son mío! ¡Uf! Increíble, qué potra, eh Me quedan pocos corazones, pero supongo que me da time ¿No? Sí, que me caigo ¡Bien, let's go! ¡Coño! ¡Ay! ¡Ay! Que claro, la dificultad reside en que el bicho te cruje la cara, coño Mierda que me lo explota Uf Porque he saltado ¿eh? A ver si sale aquí la piedra No Mierda Me va a matar gente ¡Uy! De fruta Ya está ¿eh? No me va en Fortnite ¿En serio otra vez campeón? ¿Qué pana no Ya que seis tiene, O sea No entiendo la falta De, de, de compromiso Tío Acerca de, de Fortnite Nunca O sea Como una persona que genera un ticket En este aspecto Y ¿eh? yo no recibo una respuesta Sabes Que le solucione Por supuesto en este sentido La, la petición tío A la crítica Joder Jeffrey, campeón, buenas tardes ¿Cómo estamos, Gachón? Enorme ¿Cómo va, por supuesto, este martecito con flow? Ah, enormísimo Me cago en la leche ¿Qué tal está? Dios, tiene tres fases ¿Cómo va la mañana también, campeón? Intentar entrar eh, con el g for now Lo de la tarjeta gráfica Mm, bueno, sí, ¿por qué no? A ver, mi solución también sería que le dierais, Que le dieras a la mierda de ir detalle Y veas si en el armamento de la Tienes algún report book de mierda de esos típicos Me dan permiso para que papá vea esto Voy un momento Un momento tengo que dar permín a, O sea, hey André Lobo Aquí Vamos a darle, vamos a finalizar el juego Me queda poquito en teoría ya Ya campeón me sale Y toma, espera Voy Esto de aquí ¿Es el mismo? Vale, bueno, recomienda Conseguir traje eh, Recomiendo a un amigo con esta, con tus amigos Y conseguir el traje de Chander oh, A ver Es la misma página, eh Vale, inicio de sesión Grande, muchas gracias campeón A ver, listo eh, ¿Cómo funciona? Eh, listo Añado un amigo al Fortnite ¿Eso? Comparte una invitación copiar enlace, esto es O sea, tengo que hacer esto Pero necesitas jugar Ah, con un amigo, vale Entiendo, es que digo, no sé cuál es su mecanismo Tan que raro Super Saiyajin, ¿no? El Ultra Instinct Está gracioso, la verdad, la serie podría llegar a haber estado mejor pero bueno, es que yo que sé, no es lo mismo, ¿no? Yo te valgo, grande. Es que claro, yo no sabía campeones, no sabía qué era. disculparme hostia, pero bueno, no sé, o sea. A ver, en el evento de eso no creo que salga Fortnite. Si lo pones. Ah, bueno, es que yo no pondría Fortnite también, es cierto. Coño, Qué complicado, hermano. ¿Ah? Increíble, eh, increíble. Increíble is nothing. Grande ese guajo, campeón, En comba que de una. Eh, hoy nos terminamos básicamente el puto clonoa. ¿Qué debo hacerle? es fumada! Muchísimas gracias mi hermano Partan por esos 17 meses, tío. tú de 2 years ago. Increíble. Muchísimas gracias mi hermano Partan. Incluso ahora que tienes menos tiempo con el trabajo y por supuesto con el carnet siempre te pasas, tío. Me cago en la leche. Muchísimas gracias, gachón. Siempre ha dado tanto cariño. ¡Ay, el Dramón! ¡Ultra niña evoluciona, eh! ¡Imperio Dramon. Hoy, entre los resumos y nomás. ¡Wow! 17 meses, tío. Muchísimas gracias por todo ese apoyo. Hasta me caigo. Me cago la leche, muchas gracias por ese apoyo, tío eh, Directo siempre, desde que llegaste al canal Y por supuesto, incluso eh, Habiendo vivido, ¿no? Eh, qué educación le va a dar a su hijo, ¿no? Va. Bueno, el día de hoy antes también se pasó eh, Junto con el otro niño para dar un poquito de calor, ya lo sabéis de más, como siempre Pero bueno, eh, yo qué sé, la vida misma La, la vida que viene como viene, porque, madre mía ¿Podré meterle esto por el... Vale, por el cañón, tío Me cago en la puta Ah, contrato de obra, qué putada, o sea, bueno, a ver, no putada en sí, pero realmente está guay, es un contrato obviamente por la producción, por la densidad de personas que hay por supuesto en este sentido, ya me entendéis, ¿no? Eh, dando, dando calor eh, culturalmente porque vienen por, eh, por el turismo, ¿no? Me cago en la leche. Ah, acá el mini y tú, eh, papá, eh, puedes. Y más, grande. Si ¿Sí me acabo, eh. ¿Sí? Ah, en serio, si ¿Sí se me acabó el 14. El 14 se te acabó, claro. Ah, hostia, pues mira, te caso que. Es que claro, digo, ¿no? para El mes pasado sí. Literalmente lo digo, eh, ahora sí que sí, eh, solo 17 meses y que ya te queda nada para los dos años, tío. O sea, qué guapo. Muchas gracias. Dos años para mí significa muchísimo porque. Ya sabéis, para mí esto es mucho más que un trabajo, el simple hecho de, ¿sabes? De ser un hobby o una forma... es una forma de vida. Se ha convertido en una forma de vida. O sea, se ha convertido en que yo soy, al igual que vosotros, una parte de todo el sistema, ¿no? De relojería que tiene esta comunidad, tío, y que a diario eh, no sería nada eh, posible sin vosotros. Eso es algo más eh, más real e imposible. Lo sabéis y demás, siempre, a diario, 24/7. ¿No entendí? ¿No entendí? Lo que, campeón. Pues lo del contrato de en obra, dice, literalmente. Ah, he vuelto, he andado viendo Twitter eh, Perdón, no pasa nada, campeona, Luki Estamos ya en The Final Battle Que está guapo que tenga las tres fases, no me acordaba la verdad De que tenían tres fases, te lo juro Está bien, o sea, por lo menos ya nos podemos terminar Clonoa. También, por supuesto, eh, a la espera de que salga putada, algún que otro remake, eh? Muchísimas gracias, partan dos años, tío Eh, hey, mierda Dos años que ya llevo aquí en el canal es eh, increíble, porque no solo ha sido un momento, ¿sabes? partan al igual que muchos y muchas de vosotras, habéis compartido momentos del canal, eh, no solo motivos, sino, ¿me entendéis? No, de un crecimiento exponencial bastante grande y de que yo no tiro la toalla... No es gratificante a nivel, sabes, personal cuando es pequeño en eh, Twitch, eh, ni de coña. Pero vosotros sois la, la ilusión diaria, ¿no? Que me permite, por supuesto, poder llegar a, estarme, eh, fi a estar firme, ¿no? A estar bien, o sea, activo mentalmente, eh, nunca decaer. Y, por supuesto, dar lo mejor de mí en cada directo para sacar a una sonrisa. Que para mí eso es, ¿me entendéis? ¿No? El pan nuestro de cada día. Muchas gracias por eso y 17 meses de nuevo, mi hermano partan A ver si también hoy vienes a avisar. Y le digo lo de los cofres y te di los cofres a ti ahora, tanto del Street Loop, por supuesto, como Disper. Que en Dip es nada Te, te lo que el segundo Funciona de la misma manera Spartan Y está bastante chulo, tío Porque Te lo hace solo Spartan En plan Hostia Te lo hace solo En plan Efecto de vos no sé qué Es solo lo que Te, te, lo, te lo puto pones solo Esto está todo guapo En verdad es un detalle realmente los dos años están, los dos años están, mi hermano, partan, lo sé. Y es más, vamos, siempre ha sido eh, cuando terminaste de estudiar y trabajaste por primera vez, hermano. Me acuerdo de ese puto, ese puto verano cuando terminaste. Madre mía, o sea, que siempre has tenido ese detalle. Y nunca te has olvidado de nosotros, tío. Y siempre, al igual que muchos de vosotros y vosotras, habéis apoyado cada nueva eh, saga que hemos hecho o hemos creado aquí en Twitch. Gracias también producido a que Nicole se ha currado cada, ya me entendéis, cada servidor, tío. Todo, mierda, uf. No puedo caerme, gente. Ese bicho, me gustaría quitármelo del medio. Voy a intentar terminar el juego ya, pero ayer nos pegamos dos horas para el puzzle ese pestoso. Y yo que no vea el puzzle, compadre, si tenía pelo. No me dé. De... ¡Mierda, tío! Hay que ser mamón, ¿eh? Que no se, eh, no se había suscrito antes el Spartan. Sí, campeón eh, Pibardo. Ah, por eso era tu duda, lo de Spartan. Sí, pero, o sea, eh, como dijo o se la había vencido el día 14, campeón Pibardo. Vamos a ver si lo tenemos. No te pongas nervioso, los mil. Mi... Eh, te lo juro, mi hermano Spartan, ante caso. Que en ese aspecto siempre será algo que me emocione O sea, da igual en qué, me entendéis En qué tier estemos en Twitch, siempre me, me voy a emocionar De la misma forma, y si paro el directo Lo paro, o sea, no tengo ningún tipo de inconveniente Lo veo algo natural Al principio lo vería como, oh, siempre tengo que parecer El pro, o sea, pero ya sabéis mi nivel en los videojuegos Enfermizo, <risa> tampoco hace falta Ya es que me salgo del canon de pro player O sea, es enfermizo O sea, literal, a niveles estratosféricos Hermano, pero ¿dónde está el cañón? O sea, hola Uh, supongo, intuyo que, que tengo que pegarle Ah, ahí hay otro, hijo de puta, no lo había visto ¡Hala, la madre que le parió La La concha tu madre, vámonos, let's go gente. Final de clono uh. Let's go Y todos nuestros amigos, el poder de la amistad eh, aprende Undertale <risa> Nah, igual yo, aquí, o sea, literalmente Undertale es lo mismo, o sea, el valor de, de la amistad tío Terminado eh... This is it. o sea ¿Ah? Qué guapo El bicho es full apoteósico, la verdad, eh O sea, yo lo he recordado más pocho, eh Sí, qué bien, está todo guay, la verdad Mira, o sea, el 2 me desmotivé bastante Pero el 1 sabía que me lo iba a hacer, obviamente Te lo prometo, A Lucky Pero es eso, esperaré también a ver si en este octubre me Meten algún que otro jueguecillo Y como de casco si os habéis dado cuenta, tiene un paz mal la gorra, verdad Eso se me olvidó deciroslo al principio, tío Sin panado, oye, Capcom igual a... <risa> ya me entendéis, Pac-Man, tío Take that, bitch Uh, let's go Te pega, La pega con el anillo de viento Va, del señor de los anillos <ríe> La polla Puto lore, tío Lo malo es Chichi, ¿no? O sea, el abuelo de, de Clonoa Que falleció por el maldito Corki eh, Del Clonoa, tío Está ahí toda la peña, los niños de, de la borla de Bufón, están lo, lo, la tribu de los primitivos, el señor que se parece, por supuesto, en este sentido a, a Mario, ¿no? O sea, al man este de Mario, al rojo, que nunca me acuerdo el nombre, que tiene bigote y es calvo. <risa> es la polla, tío. El hombre remolacha allá arriba, o sea, están allí todos, tío. Papá, cuando puedas, mira, Meme, ¿eh? por supuesto, campeón fantasma, tú, vea, vemos el final. que Eso es lo que quería enseñar, mira, este es el bicho asiento angelical que sale, la entidad, la deidad counter de, del bicho, sea Que es la princesa tan extraña que tiene el poder, ¿no? Warrior, no, el malo campeón, ¿sabes cuál te digo? El que tiene unas piernas largas, Juan Luigi ¿no? O sea, me he equivocado campeón y luego fallo total. Eh, es de Sonic, es de Sonic, es de Sonic campeón, de Sonic, el malo de Sonic, mi culpa. Mi papá y evento de, de Karma la morita. Disfruta campeona Luke y ya me jodería Lo importante es que disfrutes, o sea, sé que te mola mucho eh, Por supuesto este aspecto de eh, Minecraft Karmaland te mola también porque hay creadores de contenido Que te gustan mucho eh, y coño, eh, literal no Ellos también tienen llevan más tiempo en tu vida Yo eh, aspiro no a poder Llegar a ser también uno de tus creadores favoritos de contenido Aquí en Twitch, al igual que los de todos y todas Aquí a diario, macho, ese Jeffrey Me caba la leche, Sonic el furrillo, no me, no me acordaba Campeón, te lo prometo, era eso, era eso ¿Y cómo te va la mañana campeón Super Jeffrey? El doctor ese Sí, o sea, es muy raro Que lo, lo, lo interpreta eh, yo, yo, eh, Jim Carrey Campeón, fans tú eh, En Sony que no, aunque no lo haya visto Es el meme Eggman, puede ser Eggman y feo, es súper feo Yo me acuerdo que me gustaba mucho más Mario que Sony Estaba mucho más chulo Will be, eh, we'll be eh, together always Pobrecito, ahí lo tenéis, ¿ve? Era, era un alma ¿sabes? Era el arma que te vaya bien, grande ese pibardo, hombre, que le gusta a la, a la pega, a Lucky tío. Está todo chulo, verdad. O sea, porque también hay gente que le da mucha vida a O sea, yo no vería a Play jugando acá a, a, a Minecraft, ¿me entendéis? Pero al máximo sí. O a Mangel. Hemos partido la maldición que le habían impuesto básicamente a, a la gotita, tío. Este es el compañero real de, de Clonoa. Es súper guapo. Don't worry, I, I not Que gracias eso, tío. Qué guay. Sabía que iba a durar poco hoy lo del clonado, porque básicamente, como ya sabéis, pues nos quedaba solo el final del juego, o sea, el final boss. Pero oye, me ha gustado mucho. Eh, 10 de 10, el 2, no puedo decirlo lo mismo, porque, a ver, no. O sea, la sensación es diferente, no está nostálgica, pero oye, me ha gustado. You should take easy, best side, uh, there is uh, no more, uh, nothing strong, eh? don't worry. Existen dos Sony, eh, Canon, Sony original y Sony feo de, de la primera versión de la película en el tráiler. ¡Uy! Uh, yo te lo juro, campeón. Yo, vamos, no la he visto y ni la pienso ver sabes de Sony. Me parece súper feo, me mola la versión original. Ahí no es un furro, ¿sabes? Un furro pixelado. O sea, ahí no es ni furro. <risa> pero si ya le ponen pelo, campeón, muy, muy... Las películas que, sa que salen derivadas de los videojuegos no suelen ser buenas. Coño, las de Resident Evil son malísimas. Muy malas, la verdad. O sea, la mayoría. La primera, bueno, se puede salvar en cierto modo, pero demás, pues son malísimas, tío zombies que hablan, zombies que están hablando, cojones en el desierto, en el agua nada que no se parece, lion que aparece menos uno, hermano, igual en la última película malísimo ellos, ahí es el lion del de aliexpress, ¿sabes? no se lo creen en tanto ellos sí, ese no es el lion, compadre, a mí no me está fe, ¿eh? mira que le tengo respeto y mucho cariño a Resident Evil 4, joder al 6 también porque sale ahí, pero, perdón al 5, pero joder, es mejor el 4, ¿no? pobrecitos, tío Pobrecitos, tío. Qué guay. ¿A le gusta el 5? Nah, Lion, Lion. Sí, que te confunde si sí, el Leo no sale en el 5. Entonces, en el 7, Campeón pibardo y el Lobo. That Strange Dream de Gladius Spook Me. En el 6, Su presencia. Pobrecitos, tío. Qué guay. Al parecer, los números pares eh, menos en el 8 y creo que en el, en el 0. En el 0, Ese es un poquillo malo, ¿no? En el 0, solo he visto yo un poco así por encima, campeón. En el Ilobo Lobo y Pibardo, uff, me cago en la leche. Tenemos un sale en el 2, en el 4, en el 6. Bueno, eh, no cuento los espinos, los espinos sí que salía bastante. Ahí tenéis, ahí eh, el trono de la luna, chavales y chavalas. Qué guay. Se completó Clonoma 1, gente. Muy guay, o sea, Capcom se la ha marcado me ha, me ha transportado a lo que eran mis veranos Cuando descubrí este juego Literal, bastante chulo Me entra en nostalgia y quiero jugar al God of War también al mismo tiempo Y quiero jugar, por supuesto, al Final Fantasy X Y también en este aspecto Pobrecito, tío, se va, tío Clor, No, no pertenece a esta realidad, ¿sabes? Qué te digo Pobrecito el puto cupo, tío. Está inspirado, por supuesto, en este aspecto es... Qué guay. En el Final Fantasy los cupos. Y ahí empieza Rado, cuando pilla básicamente el anillo y viene otra vez a esta dimensión. Pobrecito, tío. Pobrecito. ¡No! Clonoa, no. No, Clonoa, ¿por qué, cabrón? Pobrecito, tío. soy sad. Nada, el juego, en verdad, yo de pequeño no, no sabía que era tan triste. ¿eh? O sea, bueno, de pequeño uno puede, es de aquella manera, ¿no? Realmente. Y. Y no le tenía ese, ese sentido, tío. No lo juro. O en sea, plan, no lo veía tan nostálgico, pero sí que es triste, ¿eh? Lo dijo Lucky, ¿verdad? A no lo recuerdo y a, la, a pesar de que cuando lo he oído jugando me han venido los flashbacks, tío. Es súper chunguillo, eh. ¡Joder, es furros! Digo, qué pena. <risa> qué gancho he esta de Ari, me encanta. No, nah, pero es eso Triste porque se queda en esa dimensión onírica eh, El, el Poak, ¿no? Pero eh, el Moguri Pero después, por supuesto, se ve, ¿eh? Muestra los furros Ahí la tenéis Pero tenés, furros. este es furro es una hadilla, ¿sabes? Un espíritu del bosque Pobrecillo A ver, clonó así es furro <risa> ¡Clono A2, eh, Toda la venta al público, por supuesto Papá lo. Es que es duro El clonó ya me entendéis más Se me hizo... Me agobió mucho, tío, jugándolo Qué guay, tío Corona 1, espero que os haya gustado La verdad, eh, yo pues me lo he pasado Muy bien jugándolo, eh, ha sido Muy entretenido, estos cuatro días a piño con el juego Creo que han sido en total unas ocho horas, que nos ha costado eh, Podría haberlo hecho menos Pero obviamente siempre me distraigo un huevo y parte de otra Hay días que por supuesto hay más personas, menos personas Eso me entendéis, ¿no? Aleatorio siempre O tenéis menos cosas o más cosas que hacer Y es eh, diferente, ayer fue un día bastante eh, Duro en cuanto a dimensión de chat Es más que obvio y bueno, a pesar de eso también Por supuesto siempre pues seguimos, ¿no? Ayer, yo lo sabía, los lunes son así de fuerte. <coughs> Cuando empieza la semana, literal, los gol tío. Súper guapo. Ahora, eh, ¿qué toca, maestro? Eh, ahora mismo me gustaría quitarme el medio Valorant, campeón, Fanzero 2 Irme al Death Rising, eh, irme al Concha su madre del juego que me descargué eh, de pique en que lo dieron gratis. Y seguramente finalizar con un Sordier o con un Isaac. Puede ser, pero tengo que mirar ahora. Tengo que checar, básicamente, campeón Fanzero 2 el, el Death, el canon que hay hoy. Oye, como no podemos jugar básicamente ahora al Minecraft de momento, pues eso, ¿no? Por curiosidad le voy a dar, ¿vale? A ver qué, dónde me deja, qué hay, ¿no? Vale, la dificultad dura. Time Attack Movie Viewer. ¿Esto de aquí, tío? Time Attack Movie Viewer. ¿Qué cojones es esto? Gracias, Nachidor. Por eso me he habitado, Gachón, hombre. Churros para todos. Ah, qué guay. Estos son los bosses. Hostia. Oh, ¡Vivan los churros! ¿Qué te pareció el final? Yo no te quise decir nada, pero es como un poco tritón Claro, es muy tritón, pero yo cuando me lo hice Nacho Era un niño, tampoco, ¿sabes? No lo veía de esa forma, hermano Aquí es muy sad, ¿sabes? Lo único que bueno es que en el segundo sí sale Mira qué gracioso En el segundo sí sale, ¿no? O sea, el mismo bicho es el que va con él, ¿no? O no, ya no aparece más O yo me he fumado tres o cuatro canelos Porque, a ver, yo creo que sí, ¿no? Cuando empezamos el 2. El 2 que yo no sé si me lo voy a hacer. Voy a dejar a Nesting instalado el juego, ¿vale? Por si las moscas, pero es muy denso. En plan, mucho más maramuñeo. Me ha gustado mucho el final, está guapo. La verdad, me ha, me ha transmitido una nostalgia que eh, tú no llevarte pela, ¿no? Que quería, básicamente. O sea, con muchas ganas, porque eh, pues fue un, un clásico para mí, tío. O sea, el siguiente juego que traeré seguramente sea el Spiro. De esta para Final y que sé que le hace mucha ilusión a Sarei y eh, muchos de vosotros también os va, os va a gustar mucho. Papá, eh, a probar el multiverse eh, este de Warner. Eh ese es otro que no es el de Nickelodeon y del de Bob Esponja no o sea perdón el de sí el de Jack que o sea, de Jack y el perro no o sea literalmente ya que eh, fin el humano y Jake no Jake y, y el puto perro sí sí eh, creo que sí ahora es que me quedé todo rayado digo sí que tienen que salir bro? yo los vi sabes básicamente pero está guay me ha gustado la verdad lo único es eso que tiene son de diferentes no eh, de dimensión no